Hola amigos de Interpol en esta ocasión les traigo la reseña de Interpol en el Teatro de la Ciudad la primera de dos fechas Daniel, Paul y Samuel se vuelven a presentar en la Ciudad de México con grandes éxitos <música> Poco después, de las 9 de la noche, Interpol aparece, con la elegancia y los acordes de Public Pervert, lo que hace estallar el teatro de la ciudad de Esperanza Iris. La voz y los azules ojos de Banks marcan la pauta para disfrutar la excelente acústica del lugar. Por aquí no lleva a la perfección del ritmo, siendo uno mismo con su batería. Kessler, sublime con su guitarra y su imagen de modelo italiano. Las canciones transcurren, los minutos también, pero la experiencia de ver a una de las mejores bandas del planeta como ya han sido clasificados permanecerá siempre. Simplemente perfecto, simplemente Interpol. Las canciones más coreadas fue la nueva de Robert. Definitivamente una de las más esperadas fue Evil. Y así fue como la banda de Nueva York cierra el primero de sus dos conciertos aquí en la Ciudad de México y esperamos volverlos a tener de regreso muy pronto.